Pero, serio, No quiero terminar el programa sin hacer este comentario en los últimos minutos y es hacerle un llamado a la directora del Distrito Escolar 0706 que se llama eh, Rosa Alonso, es la directora del Distrito 0706. Eh, una actividad muy con buenas intenciones que se organice eh, cada año la están organizando y es una especie de convivio deportivo donde se juega voleibol y se juega baloncesto este año como en otros años, se está llevando a cabo aquí en el Estadio Julián Javier. Este comentario que quiero hacer es una manera de, de, de hacerlo como una observación para que estén más pendientes de este tipo de eventos. un evento que los estudiantes que no de, los colegios, de los colegios <risa> y las escuelas públicas lo disfrutan porque como adolescente eso, y, ah, no. y, y, y amantes del deporte, eh, pues lo disfrutan a plenitud. Yo lo que quiero es que se le preste más atención. En el día de ayer se inauguró este convivio en el, en el complejo deportivo Juan Pablo Duarte. Solamente van a la inauguración, se tiran la foto y ya. Y no debe ser así. Tiene que haber una estructura, algo mejor organizado, pero además que dejen una supervisión. De los del mismo del, del distrito del, de, de, que estén de ahí de educación pendiente de lo que está pasando, dejan esos muchachos esos estudiantes sueltos, suelto. además debe haber disciplina, organización para que realmente sea un evento digno, yo no quisiera imaginarme que esto es un evento que organiza el Ministerio de Educación a través de este distrito como lo hacen muchas veces las asociaciones de diferentes eh, disciplinas deportivas que deben cumplir con un ciclo y para cumplir con ese sí ciclo hay que cumplirlo, pero en cada una de esas disciplinas realidad, hay unos ¿verdad? recursos, hay un presupuesto. Si no montamos ese evento, el presupuesto no llega a nuestras manos. Lo montamos aunque no <coughs> se haga más nada. Porque hay, que, porque hay que recibir esos recursos para hacer eso. Y ¿no? No, y no si, si están, necesitan esos recursos, vamos a montar el evento para hacer una cosa organizada y más si el ministerio de educación. Sí, Entonces no debe ser así. Se una recursos. cosa totalmente desorganizada. Ni una fundita de agua lleva el ministerio para que esos jovencitos jugando Bolívar y Baloncesto el día entero se puedan hidratar. Como a la una, sí, eso hay que decirlo, llegó un almuerzo que dan, perfecto. Pero de unas otras cosas. O sea, debe de ser más organizada. Así que no la conozco a la directora del Distrito 0706, pero sí conozco a mi amiga Mariel Santos, uh -huh. quien es la directora regional. Y yo entiendo que como dirección regional debe estar pendiente de que ese tipo de actividades, sobre todo deportivas, que los niños disfrutan, tiene que ser algo mejor organizado, donde participan los colegios y las escuelas públicas. La intención excelente, la actividad excelente, la idea, por uh -huh. la organización. Pésima. Así que yo espero que el próximo año eh, no suceda lo mismo.